Y aquí llegamos al segundo paso en este, en este programa, en seis pasos, que llamamos las paramitas, o las perfecciones, o los paramitas. Cuando llegamos a este segundo paso, estamos reconociendo que sí soy capaz de dar mucho, de beneficiar, de aportar cosas positivas, pero si no cuido, también puede ser que estoy dañando. ¿No? Y es un momento de responsabilidad personal. Y este paso en el camino es lo que en el budismo se llama la ética. Y cuando empezamos a hablar de la ética, ¿no? si hubiéramos puesto la palabra ética en esta charla, la mitad de ustedes no vendrían, y quizás tampoco yo, antes de... Ser moja. Porque para nosotros ética es una gran bolsa de deberes y sacrificios y obligaciones y superimposiciones. Imposiciones. ¿Cierto? La moralidad. Y mientras esta es nuestra orientación, tenemos grandes problemas. ¿Por qué? Porque pensamos que la virtud es desagradable. Virtud es por ahí, y lo que me gusta, la felicidad, por allá. ¿No? Y una vez tenemos este planteamiento, toda la conducta, toda la formación de una buena persona está motivada por castigos, por miedo, por evitar la, la imposición ¿no? y las consecuencias de no haber hecho lo que debes de haber hecho. Y cuando miramos cómo formamos a los niños, cómo manejamos el castigo con los niños, Castigos y premios es muy claro que estamos indicando a los niños. La verdad, la virtud no es lo que te gusta, pero después yo te voy a dar un dulce. Y cuando decimos que si lo haces, vas a recibir un dulce, ¿qué estamos diciendo? La acción en sí no es agradable, no es placentero. Pero tú aguantas tantito y el placer viene después. ¿No? Y mi sobrina, la, la grande, bueno, las, la más grande de las dos, eh, cuando era joven, le encantó los dulces. Hasta hoy le encanta los dulces. Y eh, cuando tenía, mi hermana le dio una tarea, ella preguntaba, ¿y si lo hago, recibo un dulce? Y era, terminó siendo una manera de saber, ¿esto es algo agradable para mí? ¿No? Y mi hermana tuvo que empezar a decir, no, porque vas a recibir un dulce? Te va a gustar. Para, ¿no? cambiar esta dinámica de ella estar pensando que en sí no es agradable, pero sacrificas cierto tiempo de placer para recibir lo que quieres. Y una vez tenemos este planteamiento, la bondad no gozamos como algo rico, sabroso. Perdemos la capacidad de realmente nutrirnos de nuestra propia virtud y bondad. Y es muy peligroso. Y empezamos a pensar que otras cosas son lo que nos van a nutrir. Otras cosas que son cosas no virtuosas. Y sí, ¿no? tenemos hoy en día Muchas premisas de que estas cosas no virtuosas son lo más entretenido, lo más, ¿no? Y creemos toda una cultura bastante pervertida. Y lo más peligroso en todo esto es lo que realmente aporta felicidad. Ya no apreciamos, no reconocemos que es gozoso. Y cuando miramos la relación que tenemos, queremos tener. ¿no? Si, si escogemos uno de los adjetivos que podemos decir que esto es la relación que yo tengo, yo quiero. Cualquier de la, los adjetivos que queremos poner van a estar conectado de una manera u otra con virtud y bondad. Queremos una relación segura, de confianza. Queremos una relación amorosa, bondadosa. Queremos una relación estable y confiable. Tenemos una relación donde mutuamente nos estamos ayudando en florecer. Y si seguimos que, con el planteamiento de yo logro lo que yo quiero al costo del otro las relaciones nunca van a ser estables porque el otro está calculando el costo a él de estar en la relación ¿está claro esto? No sacamos algo que queremos que el otro haga para nosotros que no es lo que quería pero no, no nos importa, queremos que lo haga, insistimos y nos enojamos cuando no lo hace, pues está calculando, ok, yo sacrifico esto, pero ¿qué yo recibo aquí? Y convertimos una relac la relación ¿no? que debe de formar la plataforma para construir una vida, una vida juntos, una, vi una familia, una la vida que queremos tener en pareja. Este debe de ser la plataforma. Pero lo convertimos en una, un continuo negocio. Negocio en todos sentidos. Estamos continuamente negociando. ¿Cuál va a ser el precio para yo hacer esto? Y si yo pago esto, ¿qué, qué me das? ¿Qué recibo? En un cierto momento, cuando la... ¿Cómo se dice en la contabilidad? con la balanza se te hace... Ay, yo tengo aquí demasiado rojo. Ya es hora de irme. Pues sí. Porque sí somos buenos comerciantes en las relaciones. Y sabemos calcular. Esta persona nunca me va a pagar lo que yo quiero. Nunca voy a recibir lo que quiero de esta persona. Pues ya otra. ¿No? Y sí, esto es muy inestable. Y además es... Nunca cuando esta es la base de la relación vas a sentir la cercanía, la seguridad, la felicidad que buscas. Nunca. Porque está construida por seguridad. Por inseguridad, perdón. Porque si la persona 100% percibe que tiene todo garantizado de ti, pues ya no, está, no necesita pagarte. Una vez has construido esta relación de apego. Y cuando el apego del otro se va, amor no se ha construido ahí como base, pues todo se derrumba. Y se derrumba muy muy dolorosamente porque nosotros identificamos esto como la persona que nos iba a hacer feliz en la vida. Y cuando esta persona se va, realmente sentimos que nuestra felicidad se ha ido, se ha ido. Hoy sí voy a mirar el reloj antes de terminar. Y cuando eh, estamos en esta siguiente fase eh, de ética, es una, si miramos a cuál se refiere la ética en el budismo, se refiere de no dañar. Y estas palabras que tienen tanto peso emocional que se maneja en una ética ordinaria de malo y bueno, se puede sustituir por completo, benéfico y dañino. Y cuando estamos en una relación de amor con alguien, así que parte de reconstruir una relación saludable y, y, y auténtica y afectuosa y, y exitosa, es de estar cada vez más consciente de las posibles man maneras en las que nos dañamos. Y para hacerlo más estructurado, que es siempre el impulso en el budismo, es no simplemente darte un gran concepto y qué hago con esto y cómo dejo de dañar, sino, ok, vamos a mirar cuáles son las distintas maneras en las que nos dañamos mutuamente. Nos podemos dañar con el cuerpo, nos podemos dañar con nuestra habla, nuestra voz, y nos podemos dañar mentalmente. Y en la mayoría de nuestra conducta, el daño que hacemos, el daño principal que hacemos, no es físico. Y cuando hablamos de dañar al otro, no está limitado a daño físico. De hecho, nuestra... Arma principal en las relaciones es nuestra habla. Es con nuestras palabras que atacamos. Que encontramos los puntos débiles y ahí entramos. Y más cercanas somos, más sabemos exactamente cuáles son los puntos de inseguridad. Y vas ahí y esto sí duele. Cuando dividimos eh, las distintas maneras de dañarnos, somos muy desafortunadamente muy creativos en esto y hay muchas maneras en las que podemos causar daño al otro en una relación o en la vida en general. Pero el Buda habla de tres principales físicas. Uno es de matar, que por lo raro que puede parecer, sí, cuando hay una, un asesino, en alguien que está en una pareja, uno de los primeros que los detectivos van a investigar es la pareja. Que esto nos dice. Locura. Esto es una locura. Pero es cierto. Una vez estaba en Jerusalén, y hubo una mujer con una, un niño en la, en la calle, gritando con una rabia con un hombre. Y estaban furiosamente los dos con un odio tan intenso que era espantoso. La mujer, más o menos la misma edad, y el hombre, así como. Los dos no se golpearon, pero se sentía que si alguien no entreviene, esto va a terminar muy mal. Y estaba pasando con una amiga. Y estaban hablando en hebreo. Hebreo. Así que yo no entendí lo que estaban. Pero asumí que era una pareja teniendo una terrible... Y yo comenté a mi amiga, qué doloroso pelear así frente a su propio hijo, ¿no? Y dije ¿qué? No no no ellos no son pareja él es el taxista él le engañó pero una pelea con un odio así de intenso y para mí lo que es interesante es que yo automáticamente asumo que es pareja en Nueva York esto se reserva para la pareja esto, esto no no desperdicie este tipo de fervor para los en los taxistas pero matar incluso es es el daño final que podemos dar que podemos cometer a cualquier otro ser pues obviamente, ¿no? esto, nunca queremos llegar a este punto. Físicamente también podemos robar, en el contexto de rela relación de pareja, el otro que nos amenaza es la traición. Es un daño que causamos con el cuerpo. Y eh, en, en algunos textos se habla de adulterio, eh, pero... Creo que traición es un poquito más correcto porque no está limitado a relaciones de matrimonio. Si te comprometiste con otro y esta persona colocó su confianza, su fe en ti y está contando que tiene la seguridad y la confianza de estar en una relación eh, contigo y vas con otra persona si sabe o no sabe, estás dañando la persona y la relación. Por primero, ya hay una parte de ti que necesitas ocultar de la persona. Aun si nunca se entera, tú sabes. Y tú estás ¿no? con una parte de ti, un cuarto donde esta persona no puede entrar. ¿No? Y esto ya es un daño en una relación auténtica de pareja, donde quieres estar completamente abierto. Que lo que tú eres es disponible para la otra persona. Y no, no esta parte de lo que soy, pero lo demás yo reservo solo para mí. ¿Eh? Y todo el enorme daño. Y si hemos conocido a alguien que ha sido traicionado, es terriblemente doloroso. Y esto es lo que tú estás poniendo en movimiento, con traición. Y es, en cierto sentido, el daño más burdo y desnudo, porque directamente para tu placer estás causando daño al otro. ¿no? Tus Unos cuantos segundos de felicidad, así llamado, viene directamente al costo del otro. Así que cuando tenemos un compromiso de trabajar nuestras relaciones, este compromiso de no dañar forma los pasos que podemos, muy concretos, que podemos estar cuidando. Que si pensamos que vamos en, en esa dirección, no, nos retiramos. Y lo tenemos identificado como formas de daño que activamente yo estoy renunciando y rechazando. Ya. Hay cuatro otras eh, maneras en las que usamos nuestra voz como arma. Son las mentiras. Cada mentira en una relación cercana es otra pared que estás construyendo yo no te voy a dejar saber la verdad ¿No? y es una muestra de falta de respeto y también es una eh, una ruptura en la confianza también plática divisoria donde por ejemplo eh, tú eh, pareja tiene amistades cercanas que a ti no te gustan o tú no quieres que tu pareja pase tanto tiempo con ellos y si sabes algo negativo sobre esas personas muy pronto lo comentas para que esta persona no vaya tanto con ellos o exageras o inventas o ves que hay cierta ruptura entre tu pareja y un familiar y para que la persona quede más pegada a ti tú estimulas estas rupturas estas divisiones no es sutil pero es muy dañino estás dañando sus relaciones de confianza por tu falta de seguridad creando un partido para que la persona quede en tu partido También tenemos eh, palabras fuertes y aquí ¿no? más tiempo en una relación más fuertes son estas palabras fuertes porque nosotros exactamente sabemos ¿no? dónde están estos puntos tan tan delicados y, y cuando sacamos nuestra arma afilada de palabras fuertes sabemos exactamente cómo entrar para realmente dejar heridas así que identificamos este tipo de actividad verbal y activamente decidimos no y todo esto forma parte de un proceso de concientizarnos de cómo estamos manejando nuestras relaciones ¿No? y cuidar el uso de no, palabras fuertes idiota esto es muy fuerte. No es muy fuerte. Y en ciertas culturas se usa más que en otras. ¿No? Siempre cuando regreso con mi familia, es que en Nueva York el nivel de hostilidad verbal que es aceptable, casi cariñoso, es muy, muy alto. ¿Sí? Hasta como que... Pues sí. Esto es lo... Es por esto que no me entiende ¿no? <risa> Es muy... Choca mucho. No de hablar. Y sé que las personas sí tienen cariño, pero... ¿no? Y después sí hay costos en la relación. Las heridas como... Pueden no caer muy profundas pero hay muchos. ¿No? y finalmente uno ya no quiere estar en esta, este ámbito, y se van no por una sola cosa, sino por estar con tanta hostilidad, tanto tiempo, ya no se quiere estar ahí. ¿No? También el chisme, ¿y chisme por qué?, ¿No? tan entretenido que es porque lo tenemos que ver la gran mayoría de lo que si, si, si miras exactamente cuál el, los, cuáles son los chismes más interesantes ¿qué estás haciendo con chisme? estás deletando del dolor de otro si no estás solo desperdiciando estás fortaleciendo fortaleciendo este impulso contrario donde el dolor de otro te provoca cierto agrado, cierto deleite. ¿No? Nos encanta chismear de los problemas de las personas que no nos gustan. O para quienes tenemos celos o competencia. Estamos deleitando en su fracaso. En sus problemas y dolor. Y por esto causa daño. Causa daño a nosotros. Y puede causar daño en otros que estamos involucrando en esta misma dinámica. Eh, los, entre los, los tres las tres formas en que dañamos mentalmente lo principal, eh, en este contexto, los principales son la mala voluntad. Y podemos pensar que si solo tenemos, lo tenemos en, en la mente y no se expresa física o verbalmente, pues, ¿cómo estoy dañando al otro? Por primero, si uno tiene mala voluntad hacia ti, fácilmente lo sientes. Lo sientes que no le gusta, que se frustra con todo lo que dices, que quiere que te vayas. Pero además... Cuando estamos cultivando mala voluntad dentro de nosotros es como estar creando un arma dentro de nosotros. Y cuando tienes un bomba en tu corazón, temprano o tarde, sí se va a explotar y más guardamos mala voluntad en nosotros, ¿no? más inevitable es que en algún momento empiecen a salir los comentarios sarcásticos las bromas, ¿no? que son chistosas quizás, pero siempre al costo del otro. Y el otro tiene alguna falta y no aguantamos, necesitamos comentar esta falta. Queremos que otra persona lo vea, no solo nosotros. Y estas son las formas leves. Pero ahí ya te has involucrado en las formas verbales de empezar a dañar. Mm. también codicia es otra manera de dañar a otros mentalmente mm. y también visión errónea y codicia, ¿cómo es que terminamos dañando a otros con codicia? por primero fácilmente terminamos tratando a las personas como los objetos de nuestro placer o estamos tan obsesionados con adquirir algo que simplemente estamos descuidando las personas o menospreciándolas. O por lo tanto, esto es una forma de daño. Y cuando identificamos estos distintos campos de nuestra actividad física, verbal, mental, esto ya nos da como algo que podemos usar para asentar ¿no? como aterrizar nuestro trabajo de crear ¿no? Un, una zona ética dentro de nosotros. Y cuando leemos en los textos eh, el impacto que Buda tuvo en los que les rodeaban, eh, una de las descripciones o las maneras de, de percibir su presencia es que hubo una zona de seguridad. Cuando la gente se le acercaba, era completamente palpable que estaban en la presencia de alguien que nunca iba a dañar a nadie. Y cuando estamos hablando de seguridad, ¿no? la inseguridad como si fuera algo externo, y la seguridad como algo que necesitamos crear en el externo. Y es cierto, tenemos formas de inseguridad que necesitamos trabajar ¿no? en el campo social externo. Pero también nosotros creamos en nuestro alrededor zonas de inseguridad cuando, cuando estamos involucrándonos en estas formas de daño la gente se nos acerca y no tiene la completa confianza que no vas a empezar a hacer plática divisoria. No tiene la confianza de que si tú te expones y ve una falta en ti, no va a tomar esta falta ¿no? como material que puede usar para dañarte. No tienes esta confianza. Y sabemos cuando hay alguien que está muy metido o que frecuentemente maneja plática divisoria, criticando a otros que no estén en su presencia, cri criticando esto, criticando el otro, criticando... Tú sabes qué pasa cuando tú no estás ahí, tú sabes. ¿No? O si no sabes, sospechas. Y por lo tanto... Estas formas de lo que en el budismo llamamos no-virtud crean inseguridad en otros. Y por lo tanto, cuando estamos armando una práctica rica, activa de ética, estamos convirtiendo noso nosotros mismos en personas que emanan seguridad para otros porque cuando se nos acercan pueden tener confianza. No vamos a decir mentiras. Y nosotros activamente ofrecemos esto. Y por lo tanto, nuestra práctica de ética, de abandonar todas las formas de daño que podemos identificar y controlar, forma una ofrenda que podemos estar haciendo. Es otra manera de nosotros conectar con nuestra bondad y estar practicando y viviendo una vida ampliamente generosa. Ofreciendo esta sensación como un niño, ¿no? como niños chiquitos que están sentados, rodeados por su familia, con sus padres. Hay una sensación que, de seguridad que podemos ¿No? Si nos acordamos la, nuestra niñez y acordamos un momento de estar en, esta, ¿no? en este ámbito familiar, bajo la protección de los padres, esto es lo que sabemos, conocemos como seguridad. Que sabemos que nada malo nos va a pasar cuando estamos con ellos. Y esto es lo que nos entrenamos a ofrecer a otros que nos rodean. Y hay la, un cuento famoso de la vida del Buda. Ya tengo que contar y después dejar de estar hablando. Que eh, el Buda eh, tuvo un primo. Y pensamos que ser un Buda quiere decir que su vida es perfecta. Todos lo quieren, todos lo respetan, todos ¿no? quieren ser sus discípulos y sus ¿no? apoyantes. Tuvo un primo comido desde adentro por sus, su envidia y sus celos, y estaba continuamente tratando ¿no? de ¿no? convencer a otros que el Buda no es el maestro que parece, que mira lo que yo te puedo mostrar. ¿Mm? Y hubo muchos momentos en su vida. ¿no? Y parte de lo que tenemos cuando miramos la biografía del Buda, también tenemos cuando vemos la biografía de su santidad, el Dalai Lama, que pierde su país, se crían de niño. Como la persona que va a ser responsable para todo el pueblo tibetano y a los 10 y 6 años invaden el país, tratan de secuestrarle, ¿no? tiene que salir de refugiado de su país y nunca ha regresado. Y millones de, lo, de las personas para quien él tiene la responsabilidad principal espiritual emocionalmente en cuanto a la sobrevivencia de su cultura y todo, pierde todo esto por la invasión china, como el Buda recibiendo los ataques de su primo. y que su santidad el Dalai Lama muestra hacia las personas chinas. Es lo que el Buda muestra hacia todos incluyendo el Primo atacándole. ¿No? Un compromiso con el bienestar del otro. ¿No? Y en el Budismo no se trata de invitar que me ataquen. Venga. ¿No? ¿Por qué? Porque si realmente nos preocupa el bienestar del otro, tampoco queremos que el otro esté dañando. ¿Por qué? Porque se está dañando a él mismo. Una vez te metes en toda esta, viene la inseguridad, viene la insatisfacción, viene la infelicidad, viene el dolor, viene todas las consecuencias de tus acciones y estás lastimándote pues lo que menos quieres es que el otro siga atacando. Pero tú jamás vas a atacar para que así suceda. ¿No? ¿Por qué? Por, porque tienes este compromiso y tú sabes, odio no se para con odio, nunca. Solo se para con amor. ¿No? Y por lo tanto Susante aldalelama la no invita más problemas, no... no no dice venga y haz lo que quieras con el pueblo tibetano, pero nunca, tampoco va a ser de ninguna manera agresivo con ellos. Así que esta, esto de crear una zona de seguridad, no se trata de ser débil, se trata de ser muy, muy fuerte. De tú ahora decidir cómo tú vas a reaccionar. Y con estos segundos pasos llegamos a un momento de tener un vistazo de cómo sería dejar, de dejar de vivir como en este, como un pedacito de madera, ¿no? Flotando en un océano agitado, donde, ¿no? Subes y bajas. ¿Por qué? Porque tú dentro de ti ya sabes que estás creando. ¿qué estás haciendo? estás cuidando tus reacciones estás buscando oportunidades de aportar y asegurando que estás ofreciendo pura seguridad porque ya no dañas y esto simplemente ha sido muy rápido perdón, demasiado rápido necesitamos un mes y no una noche que no lo tenemos Um, pero es un repaso de tener alguna idea de que nosotros lidiar con los problemas que tenemos en las relaciones en nuestra vida no se trata de estar como peleándonos y angustiados y peleando con hábitos que no sabemos cómo, cómo podemos deshacer tenemos esta otra orientación de estar abriendo y creando espacio para nuestras cualidades positivas de empezar a emanarse. Y nosotros estamos aprovechando de estar en esta zona que nosotros mismos creamos. Y cuando hacemos este cambio ya llegamos al punto en que estamos gozando de nuestra propia bondad. Sabemos ¿no? fortalecerla y dejarla expresarse. Y por lo tanto, lo que nos sucede a nuestro alrededor, se mejora. No es que lo controlamos, pero le damos a todo otro sabor. ¿No? Y sabemos, no vamos a tener que calcular cómo reaccionar a una situación. Ya sabemos la orientación y lo que estamos aportando a las situaciones. Así que esto también hace que la vida sea muy, muy, poco complicada. Es muy sencilla, muy clara. ¿No? Y a la misma vez, es una vida más feliz. Y es una felicidad que nosotros mismos y solo nosotros mismos podemos crear. Gracias.